Voy a presentar algunas de las ideas básicas en torno a la unidad tercera ¿no? que lleva por título Enseñar la competencia digital en el aula. En la misma vamos a abordar y plantear algunas ideas de, eh, didácticas de cómo desarrollar esta competencia digital en el aprendizaje de nuestros estudiantes. A ver, la primera idea que quisiera plantearles es que hay un cierto mito que nos acompaña desde hace mucho tiempo que consiste en que cuantas más máquinas, cuanta más tecnología incorporemos al aula, de algún modo se va a motivar y facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Esto ha pasado con los audiovisuales, hace ya varias décadas, con el vídeo, y últimamente con ordenadores y por supuesto con internet, multimedia, etc. Sabemos ya después de muchas décadas de, de investigación, de experiencia, de trabajo con tecnología eh, en el aula,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 que hagan los estudiantes la que generan aprendizaje, no la tecnología por sí sola. Vamos a, a seguir pensando en, en esto. Miren, la competencia, como ya vimos en, en la unidad segunda, es una pericia, es un tipo de saber aplicar conocimiento y, en consecuencia,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 Sin embargo, algo que tenemos que aclarar, al menos de una forma muy básica, es que existen distintos enfoques de enseñanza y en consecuencia del aprendizaje con relación al trabajo con tecnologías. Por una parte, tenemos lo que pudiéramos denominar un enfoque de aprendizaje por recepción a través de las tecnologías. ¿Qué quiere decir esto? Pues que muchas veces las tecnologías las empleamos con una metodología de enseñanza expositiva y, por tanto, aprendo lo que recibo a través de, de la misma. El ejemplo más claro es lo que hacemos muchos profesores en el aula con las llamadas PDI, con las pizarras digitales. Es decir, utilizo la tecnología para exponer lo que yo, profesor, sé y mis alumnos lo aprendan por recepción. Sin embargo, existe otro enfoque, otro planteamiento eh, didáctico, que es que sea, que sea el alumno que aprenda explorando, analizando, descubriendo, en definitiva, los saberes, eh, eh, informaciones que hay en Internet. Y esto significa trabajar con otra metodología, donde lo relevante es el uso que hacen los estudiantes de todos los recursos que pueden encontrarse en el ciberespacio, en la red, y como profesor, tengo que plantearle situaciones problemáticas. Vamos a seguir apuntando en todo ello. Miren, en estos momentos ya hay muchas propuestas metodológicas de este enfoque de, de aprendizaje que decía yo, más por descubrimiento, por exploración a través de los recursos eh, que hay en Internet. Y hay una serie de propuestas o planteamientos metodológicos didácticos, como son los PLE, los eh, Personal Learning Environment, que de algún modo el portafolio electrónico sería similar, no voy a explicarlo, ya creo que ustedes ya lo conocen, eh, las webquests, por otro lado estarían eh, la utilización de la realidad virtual o utilizar todos los recursos de geolocalización para desarrollar eh, conocimientos, el, la gamificación o aprendizaje empleando eh, técnicas similares a los videojuegos o aprendizaje eh, de forma más, más lúdica, lo que es aprendizaje por proyectos, el concepto que está muy en boga y pueden encontrarlo en internet en distintos sitios de la Flipped Classroom, es decir, la clase al revés, no voy a entrar en ello. El concepto de robótica, es decir, aprender a crear robots, eh, máquinas que funcionan de modo autónomo y por tanto los estudiantes tienen que aprender a manipularlas y crear el software necesario. Lo que es el concepto de learning Ubiquus o aprendizaje móvil, desde cualquier sitio, ubicuo, no ubicuo, y lógicamente lo que sería el concepto de aprendizaje basado en eventos, también otra modalidad, otra técnica muy particular de eh, generar todo un proyecto de trabajo en torno a un evento concreto, como puede ser organizar un festival de la canción, un curso de vídeos, o lo que se considere relevante. Vamos a ver, todos estos proyectos que acabo de nombrar giran en torno a un concepto básico que es el de actividad, se aprende por la acción. Como decíamos antes, eh, la competencia digital no se enseña transmisivamente, sino se practica. Y por tanto, un profesor tiene que planificar situaciones de aprendizaje en torno a actividades, vamos a llamarle electrónicas, por jugar el concepto tradicional de e-mail, e-actividad, eh, e y e learning o lo que sea, ¿no? Es decir, como profesor, para desarrollar la competencia digital, yo tengo que generar, planificar actividades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 que sean simplemente el, la utilización de la tecnología para que los estudiantes hagan algún tipo de actividad online muy concreta, a modo de ejercicio, como puede ser cubrir un puzzle, o rellenar frases y completar palabras, hasta proyectos más complejos que implican todo un proceso, llevan mucho tiempo, etcétera, etcétera, como sería un proyecto de trabajo grupal con la tecnología. ¿Cuáles serían los elementos y los pasos, evidentemente, a seguir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 cómo evaluar esa actividad y identificar cuáles son los aspectos o resultados de aprendizaje que persigo con la misma y, por tanto, eh, cómo construir algún instrumento evaluativo como pueden ser las, rúplicas, las rúbricas. Bien, Yo simplemente ahora me detendría a pensar de que eh, el proceso de desarrollo de la competencia digital implicaría casi siempre, en casi todas las situaciones que las llevemos a cabo, todo un ciclo, un ciclo que está constantemente en proceso e interaccionando unas con otras, que sería que mis alumnos, a través de actividades con tecnologías, con TIC, siempre realicen alguna búsqueda y análisis de información a través de la tecnología, a través de Internet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 En primer lugar, la he dicho, pero vuelvo a repetirla, la competencia digital se desarrolla a través de eh, la experiencia, a través del desarrollo de proyectos de trabajo que el, mis alumnos tienen que desarrollar en el aula. Por tanto, yo tengo como profesor que plantearles situaciones problemáticas donde con la tecnología tengan que buscar información, tengan que generar contenidos y tengan que comunicar e interaccionar con los demás. Todo esto responde a una vieja idea pedagógica que, o veterana idea que se lleva diciendo, que es el aprendo a través de la acción. Lo decía Dewey hace, hace un siglo, ¿no? learning by doing. Por otro lado, otra idea importante es que mis alumnos no sólo aprendan a expresarse, digamos, con, eh, de forma textual o lo que tradicionalmente ha utilizado la escuela, que es eh, los textos narrativos, expresivos eh, mediante el alfabeto, sino que hoy en día la cultura, como ya vimos en otro momento,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 es fundamental. Uno de los elementos clave de la escuela del siglo XXI debe ser que el alumno se convierta en el creador de los contenidos, de los saberes, de las informaciones. Y todo lo anterior que he comentado, aprender a través de la experiencia, aprender a través de metodología de proyectos, aprender a expresarse en esos lenguajes y formatos distintos, lleva siempre a esta meta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 a que nuestros estudiantes generen sus propios espacios personales de aprendizaje, sus PLE, y también sus portafolios electrónicos, eh, instrumentos que permitirán a cada estudiante o pequeño grupo de estudiantes o a la clase, de algún modo, el ir agrupando y organizando todo lo que van produciendo eh, digitalmente, esos objetos que decía en formato mapa conceptual, texto digital, hipermedia, etcétera, a la vez, que de algún modo seleccionen aquellos espacios de las redes de la web que son interesantes o valiosos para su aprendizaje y los organicen, que mmm, hagan también trabajo grupal y lo comuniquen en las redes, que evidentemente no solo organicen esto y lo sinteticen y lo pongan a, eh, de algún modo estructurado en su pleo portafolio, sino que también elaboren reflexiones personales. Lo que les decía antes, de que el alumno sea un coro. Eh, creador de contenido, que sea alguien que aporta que construye su propio saber y eso es muy importante en toda actividad que le pidamos al estudiante que haga reflexiones, insisto, personales de modo individual o, o de, en pequeño grupo y lógicamente algo muy importante también en los Play y los portafolios es que el alumno tiene que tomar conciencia e incorporar lo que son los elementos de su presencia, de su visibilidad digital en la red, en definitiva su identidad en los distintos espacios por los que navega, trabaja, etcétera. En esta línea, como ven, vuelvo a enfatizar e insistir en la idea de que cualquier actividad, además de búsqueda de información, de creación de contenido, significa comunicación y que haya, de algún modo, espacios de intercambio social, bien síncrono o asíncrono, es decir, en tiempo real o en tiempo diferido, y nuestro papel como profesores, como docentes. Voy a simplemente nombrarlas, no las voy a desarrollar. Eh, tres metáforas que están tomadas de lo que se dice hoy que debe ser un ciudadano en el ciberespacio y un ciudadano protagonista y autónomo en, en la comunicación, que es la idea del profesor como un DJ, un remix, es decir, yo profesor, creo, tengo que generar esas situaciones y esos espacios web que se van a encontrar a mis estudiantes para hacer las actividades electrónicas cara al desarrollo de su competencia digital, pues yo puedo actuar como hace un DJ, es decir, remezclando eh, objetos digitales, un trozo de un blog, un pequeño vídeo, una presentación multimedia, que yo selecciono a grupo y les pongo a, a la disposición de mis estudiantes. Por eso, hago un trabajo, como digo, de remezcla a partir de lo que ya existe en la red. Y esta es, un, creo yo, una función muy importante de cualquier docente. No solo decirle, busquen ustedes información, sino selecciono la, la información que considero relevante para trabajar cierto contenido, etcétera, en la red. Y lo más importante, quizás más que pensar en qué tecnología tengo que utilizar para el desarrollo de la competencia digital, lo que tengo que pensar es ¿Qué experiencia va a recibir mi estudiante cuando interacciona con la tecnología? Esto es lo que genera aprendizaje valioso. No el usar la mera tecnología, sea una aplicación muy sofisticada o lo que sea, sino, yo como profesor, cómo he planificado y he creado una situación que, eh, y una demanda de aprendizaje que al alumno le produzca, como digo, un resultado de aprendizaje valioso, significativo y útil. Y nada más, simplemente invitarles a que después de la visualización de este vídeo continúen haciendo las actividades que se van a encontrar en la plataforma de este MOOC.